Bueno, Buenas tardes a todos. Se nos corrió un poco la hora, así que somos el aperitivo del almuerzo. Eh, de verdad, muchas gracias a la ACP y a Kiko por la invitación. Este panel, además del evento, como un todo, me parece una gran oportunidad para que esta industria que hoy está como en el ojo del huracán pueda... Hablar de las conversaciones que ya viene teniendo por años con las comunidades y también ver los retos y cómo nos vamos a aproximar en esta nueva era de la transición energética, pero reconociendo y medardo nos, nos lo contaba hace un rato, que tenemos una conversación de largo aliento en los territorios. Al principio nos contaba Luis Fernando Mejía y ahora Tomás, el impacto que tiene en la capacidad financiera de los territorios la industria. Lo que ha significado en momentos de crisis ha sido además la columna vertebral del financiamiento nacional con el que se han hecho las inversiones sociales e, y de infraestructura que ha hecho el país. Esta industria ha sido la protagonista del desarrollo económico y eso no podemos dejarlo de lado. Para 2021, alrededor de 19 billones fueron aportados por la industria a través de impuestos, regalías, aportes a la ANH e impuestos de, también territoriales además de todo el trabajo de responsabilidad social y compromiso social que viene adelantando. Y esta conversación, además que aplaudo porque estamos aquí hablando, el, el gobierno, la empresa, la comunidad, pues nos permite ver cuáles son esos retos. Aquí se ha dicho todo el día cuál es el impacto que tenemos en las comunidades y los retos que tenemos en coberturas. Casi 500 mil hogares que hoy no tienen nada de energía, 1.5 millones de hogares, lo decías tú, que hoy están cocinando con leña. Es decir, la energía eléctrica no es suficiente. Tenemos que ver cuál es la canasta de energéticos de cada lugar, que es la que va a permitir que tengamos una, una capacidad energética suficiente, no solo para que todos los colombianos tengamos el bienestar energético, sino que tengamos la oportunidad de dar saltos cualitativos de desarrollo en los territorios. Esta industria ha sido una protagonista en momentos críticos, en emergencias ha mostrado su solidaridad, ha estado acompañada a los territorios más aislados y en muchos casos tuvo que hacer por mucho tiempo el papel que el Estado no lograba hacer porque no podía acceder. Vimos en la experiencia que nos mostraba Jocol cómo además ha sido protagonista en la construcción del tejido social y la reconstrucción de comunidades en el posconflicto. Hoy entonces nos acompaña un panel de lujo y tenemos la oportunidad de escuchar directamente qué es lo que está pensando el Estado en términos de transición energética. Javier Campillo, que es el director del IPSE, cuéntanos cómo está viendo el Estado de esta visión de transición energética justa. Bueno, muy buenos días, bueno ya buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Ha estado de lujo toda la discusión que hemos tenido en la mañana. Eh, desde gobierno estamos mirando y sumando a una transición energética que comenzó hace varios años, eh, estamos además respondiendo a una necesidad y a una transformación que está viviendo el mundo, el mundo está apuntando hacia un mundo descarbonizado de forma progresiva, esto no es un tema que va a pasar de un año a otro, pero Colombia que depende de un nivel de exportación de hidrocarburos importante, debe comenzar a visionar cómo se va a preparar para ese cambio y cómo dentro del proceso nosotros vinculamos muchos de los procesos de conversión energética a partir de tecnología, que en estos momentos en Colombia existe una brecha muy grande. Entonces, la transición energética justa la estamos viendo como una oportunidad para el país para diversificar ...su canasta económica a partir de un uso eficiente de las fuentes no convencionales de energía renovable... ...pero no solamente como usuarios, sino que también nosotros tengamos la capacidad de participar activamente en estos procesos. El camino es largo, pero tenemos que comenzar. Ejemplos muy particulares. Hoy por hoy estamos y tenemos una capacidad importante de proyectos eólicos, proyectos solares... ...que están comenzando en el país y en estos proyectos la gran mayoría de los componentes son importados, por ejemplo. O sea, más allá del concreto, más allá de las bases que utilizamos... Todo lo demás es importado, inclusive los tornillos y muchos de los cables que se utilizan, que tenemos una capacidad nacional para hacerlo, se están importando. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo Colombia va a seguir jugando un papel muy importante en el mundo energético, en un mundo descarbonizado. Y para esto es importante utilizar eficientemente, y ahí llamo un poco lo que Tomás estaba mencionando hace unos minutos, hacer un uso muy eficiente de los recursos que tenemos hoy, para poder financiar esta transición energética, pero con una participación que no solamente se quede concentrado en unas pocas empresas, sino que tenga una participación del sector privado, sector público y una participación muy importante de las comunidades, porque en estos proyectos, estos se están instalando en los territorios que son de estas comunidades. Entonces, no dejarlos por fuera, involucrarlos a este proceso y construir todo esto, y vincular a todos los participantes de la cadena. Esa es, esa es una visión integral a la que le estamos apostando. Gracias, Javier. Eh, y en esa misma línea, Jorge Alirio, tú tienes un rol y la NH un rol muy particular en esta transición y es darnos la pauta de hacia dónde debe ir el sector de hidrocarburos en, este, en esta transición energética, dónde estamos pintados en ese mapa. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, es importante mencionar, como dijo Javier, esta transición no inició hace poco, inició hace ya bastante tiempo. Eh, ha sido para nosotros muy enriquecedor mirar cómo las empresas están tomando una posición importante en el desarrollo de, de nuevas tecnologías para minimizar el tema de emisiones. Eh, vemos cómo los, los temas, las TEAS, eh, la quema de gas en TEAS ha disminuido bastante durante el último tiempo. El tema de la reducción de, de, de emisiones que, que, se, que estudió el Ministerio y que está, está en la cabeza de implementación por parte de la NH ha ido avanzando. Eh, fue grato agrado escuchar a Jocol como ya tiene ya adelantada su línea base. Y la idea es seguir, seguir en esa línea y mirar cómo, cómo, cómo mejoramos. Y igualmente, eh, la transición obviamente sobre los pilares que está planteado, sobre los, la de los, cuatro, los cuatro, las cuatro indicadores, las cuatro bases que está planteado, y la idea es desarrollarlo y obviamente tiene que ser un proceso progresivo y consciente y, y, y, y obviamente la, las metas de pronto pueden ser en un momento un poco, un poco, un poco fuertes, muy, muy retantes en un momento determinado, pero obviamente eso da la oportunidad de, de entender y mejorar, porque creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje hacia lo que queremos y es básicamente llegar a, a tener unas mejores condiciones en el, en el corto y mediano plazo. Muchas gracias, Jorge Alirio. Sí, Tomás, tú nos contabas ahora el enfoque de justicia energética. Yo comparto mucho de lo que has dicho y además un dato adicional, solo en… Mala focalización de subsidios, se van tres billones de pesos que podrían aportar a que fuéramos mucho más rápido en esa cobertura energética. Pero además es una cobertura energética que tiene que ser una, una cobertura transformadora, llegar a esos territorios a construir desarrollo. Pero esta transición, como la hemos planteado hoy en la mañana, hemos visto los retos de sustituir financieramente las fuentes de los hidrocarburos y además el empleo. Estamos hablando de aproximadamente 300 mil empleos solamente en el sector de oil and gas, pero habrá otros sectores que se verán afectados. ¿Cómo deberíamos aproximar esa transición energética como país cuando tenemos como columna vertebral fiscal los ingresos de este sector y cómo acompañamos esa transición laboral justa también? Pues mira, yo, yo creo que esas… ¿Se oye? ¿Sí? sí. Yo, yo creo que esa es la gran pregunta y yo, y yo creo que hay dos elementos fundamentales para poder hacer la transición bien hecha. La primera es que hay, hay que meterle una enorme dosis de realismo y pragmatismo. Lo primero, lo más importante, esto es, esto es difícil, esto, esto es retador, esto es... y la otra cosa que me parece fundamental es que creo que hay que tener esa conversación nacional sobre cómo vamos a hacer a repartir los esfuerzos cómo vamos a repartir los costos y cómo vamos a repartir los beneficios. Yo sigo sintiendo la conversación de transición energética muy centrada en generación con viento y sol. Pareciera ser que ahí se agota la transición, tenga suficiente viento, tenga suficiente sol y ya. Y se nos olvida la transmisión, se nos olvida toda la infraestructura de soporte, se nos olvida la demanda, se nos olvida… Entonces, creo que nos toca darle esa integralidad y sería muy bueno que el gobierno en ese, en ese llamado a la participación realmente… Se siente hablar con todo el mundo porque si el plan no lo hacemos entre todos, no nos va a quedar bien hecho. O fracasamos en las metas o metemos a la economía en un montón de costos económicos y sociales que no, que no deberíamos. Yo creo que en esa línea, este evento, la oportunidad de escucharnos unos a otros de construir en conjunto este proceso de transición que ya está a puertas, ya, es, ya empezamos, de hecho, pero que hay que acelerarlo es fundamental. Y ahí Dudley, cuéntanos, desde Canacol, ¿cómo ven que la industria puede participar en esta transición cuando la industria donde llega tiene un poder transformador, tiene un gran impacto en los territorios? Eh, sí, nosotros en Canacol, eh, eh, eh, una, una breve eh, historia de Canacol. Canacol hace alrededor de unos 10 años, eh, el 99% de su producción era crudo. Eh, Estamos en un 2023 en que Canacol, el 99% de su producción es gas. Eh, la transición energética en Canacol comenzó hace 10 años. 10 años y continuamos. Eh, la transición debe ser una transición justa. Eh, parte del core de Canacol es que eh, tenemos un lema que nadie puede quedarse atrás en esta transición. En esta transición. Eh, la política de Canacol corporativa es... Eh, eh, con el gobierno, con instituciones, con sector privado, eh, gobernaciones, alcaldías, juntas de acción comunal, es el acceso al gas. Eh, el, gas eh, el gas nacional eh, genera empleo, como lo hizo el doctor Tomás, eh, eh, regalías, impuestos, emprendimiento, eh, y Canacol está comprometido con, con que continúe así. Eh, Canacol y buscando lograr que nadie quede atrás, eh, siempre ha sido innovador. Eh, hace cuatro años eh, creamos la primera planta de licuefacción de gas natural para poder llegar a, a, a lugares donde nunca va a poder llegar un, un, un tubo eh, de gas. Eh, y estamos comprometidos con eso. Eh, nosotros con nuestras comunidades tenemos una muy buena relación eh, porque irradiamos eh, el, el, el, el emprendimiento, la obra local eh, todo eh, alrededor de la empresa cuando nosotros llegamos ahora y pues oyen las comunidades oyen y dicen que el gas no va a continuar o que se le va a hacer a las puertas pues las comunidades quedan con y ahora qué vamos a hacer porque pues todo lo que estamos haciendo es para poder llegar a, a, a este gas? Y eh, pues las mediciones que nosotros hacemos siempre que hacemos todo el tema de, de, de inversión voluntaria social en temas de masificación de gas, eh, nosotros hacemos mediciones, mediciones como también lo estaba diciendo el doctor Tomás, eh, el, el impacto en, en, en la equidad de género, lo que gastan las mujeres en campo para conseguir la leña, cocinar, eh, de, de, de sacar los desechos, es alrededor de 3 4 horas diarias con todas las consecuencias eh, de salud que tiene. Eh, creemos eh, en la transición, creemos que la transición tiene que ser justa, eh, no puede ser a corto plazo, o mediano plazo, por eso comencé mi intervención diciendo que ya llevamos 10 años <ríe> que comenzamos la transición en Canacol, pero tiene que ser una transición responsable y, y porque los primeros afectados van a ser la, las comunidades. Ahora veíamos, Medardo, la presentación que nos hacías con Guillermina y vemos cómo la industria donde ha llegado da un ejemplo de conversación y construcción desde la base. Construir un sistema energético que reconoce, lo exponía Guillermina y luego lo explicaba muy bien Medardo, cuáles son las necesidades de esa comunidad en particular, aprovechando el potencial energético de esa zona, las costumbres de uso energético y el potencial de desarrollo, la visión de desarrollo a través de proyectos productivos. Pero no todo el país ha tenido presencia de hidrocarburos y en, y en muchas zonas vamos a tener que llegar a acompañar unas comunidades que no han tenido este impacto. ¿Qué recomendaciones das tú, Medardo, que has sido además un líder comunitario acompañando varios proyectos de infraestructura a lo largo del tiempo en tu comunidad? para que podamos aproximarnos adecuadamente a las comunidades, pero también que desde las comunidades puedan aportar en la solución energética de su territorio. Bueno, eh, desde las comunidades creo que lo, el, el secreto es la organización. Si nosotros como comunidades no nos organizamos, eh, no vamos a ser visibles y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Desde que apareció Jocol en, en nuestra vida como comunidad, nosotros al principio, eh, por desinformación, porque creo que a veces el eh, estar desinformado nos causa alguna, algún tipo de, digamos que de prevención. Poquito a poco fuimos conociendo y ellos, digamos que nos ayudaron en esa organización a, a estar eh, de cara a los planes que, que de pronto nos deparaban a futuro. Entonces, eh, dentro, para todas las comunidades donde de pronto no hay un actor privado, pienso que la, la organización es importante y que también se hagan visibles para que de pronto eh, una operadora no hace presencia en una comunidad, digamos por, su, eh, por la explotación de un hidrocarburo, pero que podamos mirar estrategias como desde el Fondo Nacional de Regalías, todo, todo lo que se mueve en torno a la dinamización de la economía de Colombia con el hidrocarburo. Creo que esas comunidades podrían alcanzar un apoyo para tener, digamos, un desarrollo energético eh, justo y autosuficiente, que sería la clave de, de, digamos que, de masificar esa forma de producir energía utilizando su potencial eh, que se dé en la región, ya sea solar o eólico, para, eh, digamos que para aprovechar ese recurso y producir energías limpias. Yo quisiera preguntarte además cómo identificaron ustedes esos proyectos productivos que creían que iban a ser los detonadores de desarrollo de tu comunidad. Bueno, eh, como te dije, eh, hemos sido juiciosos en la organización y parte de esa organización comunitaria que llevamos nos trazamos una hoja de ruta que llamamos prospectiva social, nos visionamos a, a, a lo largo del tiempo y creo que en toda esa construcción que no solamente fue de la comunidad, sino la participación de Jocol, de, digamos que de ese actor que nos ayudó a potencializarnos, visualizamos cada una de las oportunidades para suplir esas necesidades que teníamos comunidad. Y creo que el resultado nos ha dado, ha sido un éxito y por eso ya nos estamos proyectando, haciendo una actualización de esa perspectiva que ya va en un cumplimiento del 90%. Gracias. Javier, tú llevas 20 años trabajando en el sector por varios territorios nacionales. La experiencia de sentarse a tomar las decisiones desde lo público tiene una mirada completamente distinta, muchas veces frustrante. Eh, cuéntanos cuáles son esas barreras que ya has identificado desde tu rol que además dentro del sector dentro de la estructura institucional del sector es el que tiene, lo decíamos uno de los objetos más bonitos de las, institucionalmente pero también de los más retadores y de los más precarios en términos de instrumento para, para poder cumplir con el objetivo cuéntanos cuáles son esas grandes barreras eh, que has encontrado para esta transición Gracias. Bueno, eh, como lo dijiste, además viniendo con una formación muy técnica, el, el mayor reto ha sido comprender la y diseñar la mejor estrategia para trabajar de forma conjunta con las comunidades. Eh, nosotros, digamos, el, el gobierno en los últimos años, intentamos hacer una diversificación de la matriz energética, por ejemplo, en todo el país. Y, y siento que en ese esfuerzo de hacer una rápida transición energética Quisimos buscar una ruta muy rápida y no tomamos en cuenta que con las comunidades no existe una ruta rápida. Eh, con las comunidades existen unos tiempos y existen unas, unas, una generación de confianza que no se consigue de la noche a la mañana. Lo que hemos visto y lo que hemos visto en todo el mundo y los ejercicios que estamos comenzando a, a trabajar en Colombia, muy de la mano con empresas como Ecopetrol y Jocol, es buscar unos modelos de participación, real, de, de, de vinculación honesta de la comunidad. Es decir, no se trata eh, simplemente de obtener un, un certificado de una consulta previa, eh, sino que realmente la comunidad se va a involucrar en el proceso desde el principio. Hay unos modelos muy interesantes... ...que están funcionando no solamente en Canadá y todo el mundo, sino también ya en Latinoamérica, en donde la comunidad que es dueña del territorio puede entrar a participar como un ente accionario en la empresa de generación de energía a partir de poner su territorio, se calcula la producción de energía por hectárea y se trae a valor presente neto y esa es la participación accionaria en un proyecto, es decir, una comunidad entrando a participar contribuyendo con un componente real y muy importante para el proyecto, que es el terreno. Eh, obviamente eso necesita una organización de la comunidad, que es el mayor reto que he encontrado, para, para llegar a tu pregunta. Eh, y tú encuentras que además en nuestro 53% de las zonas no interconectadas y todas las zonas en donde tenemos nuestras poblaciones indígenas, por ejemplo, tú encuentras unas... Eh, unas capacidades organizativas muy diferentes unas, una, una organización Y un, no existe un modelo Que funcione en Guainía, que funcione en Guajira Que funcione en el Pacífico Cada modelo comunitario es diferente Y es fundamental entender Y aprovechar ese modelo comunitario Al beneficio del proyecto Y, y si nos concentramos exclusivamente en energía En el proyecto energético Entonces, no es una tarea fácil pero es la tarea que, como dice este foro que nos acompaña, es una tarea que garantiza la sostenibilidad en el tiempo de estos proyectos. Antes de pasarle la palabra a José Alirio, cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cómo como industria podemos acompañar ese proceso en esas zonas no interconectadas, que es donde tiene el foco elipse? ¿Cómo sí. podemos acompañar en zonas donde además... Aquí hemos hablado mucho de las 500 mil que, no que no tienen energía eléctrica, pero tenemos un porcentaje muy importante de comunidades que hoy la tienen, con diésel, que tiene un, un reto de emisiones, pero que además no tenemos continuidad eh, ni confiabilidad suficiente. Sí, eh, indiscutiblemente aquí la participación de la industria privada no solamente es importante, es necesaria. Eh, las cifras 2022 hablaba de unas... 400, ...una brecha de 400 mil, actualizado al nuevo censo, esa brecha se aumenta a 800 mil... ...de las cuales tenemos conectadas unas 200 mil, unas o sea, tenemos una brecha de 600 mil inclusive las 200 mil familias que hoy tenemos conectadas, que asumimos que tienen energía, nosotros pensamos la energía como la tenemos aquí, 24 horas de energía en donde podemos tener y conectar lo que queramos. Esas 200 mil familias hay un porcentaje importante que solo tiene 6 horas de energía al día, por ejemplo, 8 horas de energía al día. Y a pesar de que en teoría estén conectadas, hay un nivel de pobreza energética importante, tú no puedes vincular un proceso productivo con 8 horas de energía. Tú no puedes vincular y, y pretender que se genere un desarrollo económico en la comunidad a partir de ocho horas de energía. Entonces, la brecha es, es mucho más grande. Y si nosotros miramos que conectar a un usuario en las zonas no interconectadas te cuesta eh, entre 15 y 32 millones de pesos, pongamos un promedio de 25 millones de pesos, estamos hablando de una brecha económica de casi 16 billones de pesos para cerrar la brecha de energización, con un... Una inversión del cuatrenio de cuatro billones no vamos a alcanzar a cubrir la, ni siquiera la cuarta parte del requerimiento energético. Entonces, aquí es muy importante entender lo que mencionaba ahora, ese trabajo con las comunidades, por ejemplo, para fortalecer las comunidades energéticas, que es una de las apuestas de este gobierno, en donde vinculamos no solamente la generación de energía, sino una capacidad de generación de energía que permita que la comunidad pueda fortalecer procesos productivos que generen un ingreso que garantiza la sostenibilidad del proyecto energético, pero que además permita que esta misma comunidad pueda seguir creciendo a partir de los ingresos que tiene. Porque de lo contrario, si solo llegamos con energía o si hacemos una campaña exclusiva de llevar únicamente lo mínimo necesario, lo que, lo que el, hemos mencionado como bombillizar no genera desarrollo. Y no solamente nos genera desarrollo, sino que nos genera como gobierno una responsabilidad que en cuatro o cinco años vamos a tener que volver a energizar comunidades que ya energizamos. Entonces, es importante y para la empresa hay un modelo muy, muy chévere que venimos trabajando con USAID y es un modelo en donde una empresa... Construye el proyecto energético con una capacidad de generación suficiente para alimentar el proyecto eh, productivo, pero además hay una empresa ancla en Estados Unidos que garantiza la compra del producto o el proceso productivo que se esté generando en la comunidad. Entonces, ya se llena toda la cadena y garantiza un ingreso económico para la comunidad y que garantiza además el pago de la energía y que puede proyectar un crecimiento y que sí generalmente genera desarrollo a largo plazo. Entonces, y es, funciona para la empresa, funciona para la comunidad, funciona para el Estado, porque estamos a cobertura. Y al vincular este proceso económico, las empresas aumentan su nivel de rentabilidad de un 7%, que solo lo podrían a partir del proyecto energético, a un 15 o un 20% cuando vinculan este proyecto productivo. Entonces, ese modelo. Sí garantiza la sostenibilidad y no solamente, y, y como comenzaba mi intervención, no solamente es importante la vinculación del sector privado, sino que es totalmente necesario para que podamos cubrir la, la, esta brecha que tenemos de energización en el país. De acuerdo contigo, yo creo que esta industria tiene protagonismo para rato. Hoy veíamos en la mañana que esta no es la primera revolución energética que tenemos, ni transición energética. No, María Fernanda nos mostraba cuatro y puede que en el país hayamos tenido seis incluso. Eh, todas las transformaciones nos han enseñado que siempre hay ganadores y perdedores. Aquí, como hablábamos, hay por lo menos 300.000 mil empleos directos e indirectos asociados solo a esta industria. Tenemos territorios, municipios y departamentos completamente dependientes de la, eh, fiscalmente de, de los ingresos de la industria. Tenemos además pues, retos de personas formadas para trabajar en este sector, esos costos de dar el salto cualitativo, de transformar laboralmente um, al, al sector, ¿cómo los podemos asumir desde, desde la función pública, desde, desde la academia, desde la visión que tenemos de, del sector privado, desde la empresa y desde la comunidad adelante Jorge Alerio? Bueno, pensaría que los temas de las comunidades energéticas es una oportunidad importante que ya le están desarrollando y le están tomando. Obviamente, eh, a través del conocimiento y del acercamiento a las, a las comunidades, se pueden identificar sus necesidades y tratar de, de estructurar en el corto y medio, plazo oportun oportunidades adicionales para que estas mismas comunidades generen sus energías y adicionalmente hagan parte, de, entre comillas, de este negocio que, que se piensa montar. Igualmente, eh, este relacionamiento pues yo pienso que fortalece en todo sentido tanto lo que hemos aprendido en el transcurso de la vida petrolera como lo que se va a hacer en los nuevos proyectos renovables que se van a realizar en, en mediano plazo. Gracias, Tomás. No, pues yo, yo creo que, el, el, el, como decía en la respuesta anterior, es fundamental. Eh, que tengamos esas, todas esas perspectivas puestas sobre la mesa, porque es que si no vemos la foto completa va a ser muy difícil que, que tomemos las decisiones que de verdad nos van a, a sacar adelante. La otra cosa que me parece fundamental es que ojalá le tripliquen o cuadrupliquen el presupuesto al, al IPSE, porque creo que le tiene buena parte de la llave. Dígale, dígale a la ministra que por cada. 100 dígale, dígale a Hacienda que por cada. Siempre que suban la gasolina le den 25 hasta alguna cosa así. Eh. Pero el, el, porque sí, sí necesitamos ahí eh, ese avance y necesitamos en materia de participación, que es un tema que ha estado en esta conversación, es una situación muy compleja, porque es que realmente los, uno habla con muchos desarrolladores de proyectos y están descorazonados, porque es muy difícil, muy muy difícil sacar adelante los proyectos en el terreno en materia de participación y creo que la llave la tiene el gobierno. La llave para extraer ese proceso la tiene el gobierno, no este gobierno, sino el gobierno en general, porque es el que tiene la legitimidad y, la que, y el que tiene el marco para poder balancear los temas de asegurarse que las comunidades sean adecuadamente tomadas en cuenta y oídas, eh, que sea efectiva la participación, pero también las que, las que, el que es capaz de decir, bueno, si realmente se agotan los procesos de acuerdo, eh, eso quiere decir que los proyectos no van quiere decir que de todas maneras tienen que ir de alguna manera porque ahí se generan los problemas de equidad muy complejos cuando se hacen los proyectos. Entonces, quisiera los aportes de todos sobre la mesa, más presupuesto para poder atacar energéticamente los problemas de legitimidad y, y, y el gobierno al final del día es el que tiene la llave. De acuerdo contigo, yo creo que además con el tema de comunidad también va un tema de gradualidad. Este impacto sobre los perdedores... Va a tener todo que ver con a qué velocidad hacemos esto y qué trabajos hacemos para acompañar a aquellos perdedores más vulnerables, especialmente, pero a todos los perdedores del ejercicio, el revolcón, digamos, energético que se nos está proponiendo. Pero en estos retos desde la industria, Dudley, cuéntanos cómo ves que se puede uno aproximar a minimizar estos costos eh, que tiene esta transición y cómo podemos acompañarlos y también levantar la mano cuando corresponda al gobierno sí eh, no estaba viendo con mucha atención y me parece muy acertado pues que el gobierno pues permita que las comunidades eh, pues, estén en estos proyectos eh, eso es algo que nosotros hacemos en el día a día eh, es algo que pues es una verdad que se llama por más permisos que uno tenga siempre va a existir la, ley, eh, la, la licencia social puedes tener todo eh, como lo dijo la ministra eh, el excel muy bonito y todo pero si no tienes a la comunidad mucho hasta ahí llegó el, el excel. Eh, es muy acertado que la participación, para que la misma comunidad vea que no es tan fácil estos, estos, estos proyectos de tanta envergadura, en que pues, hay tantas inversiones, eh, eh, de, hay que masificar, hay que masificar eh, no solamente el gas, pero la energía. Eh, ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Vinculando a las, a las comunidades. Las comunidades desde el primer paso, desde que uno socializa una licencia ambiental, desde que uno socializa el proyecto, proveedores… Eh, ya los hace parte de, de, de, del proyecto, eh, siente que son los proyectos, y en nuestro caso eh, las mismas comunidades son las que protegen los proyectos, porque son una fuente de, de, de, de ingresos y de, de, de irradiar progreso en las zonas donde estamos. Eh, creo que vincular a las comunidades va a reducir costos, pues, pues porque pues es evidente que eh, lo que vale un bloqueo, lo que vale eh, parar un proyecto, lo que vale de, dejar de generar, pues, eh, si se compara con, con lo que se puede dar a las comunidades, es, creo que se puede hacer. Es muy acertado lo que el gobierno quiere hacer. Nosotros lo hacemos, los, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Y eh, no hay que olvidar esa licencia eh, social para, para, para, para el futuro. De acuerdo. Medard, te aprovechamos que te tenemos acá de primera mano. Cuéntanos tips para llegar más adecuadamente a la comunidad para que los proyectos. Se puedan dar. Hoy hablábamos, se dio la subasta exclusiva de renovables y vemos que realmente no ha podido dar frutos porque no avanzan los proyectos en el territorio. Y esto hablando eh, directamente de proyectos de generación que son renovables. Queremos una renovación, un complemento, una diversificación de la matriz energética, pero no damos permiso ni licencia social para que avancen los proyectos. También le está pasando a los de transmisión, como decían, eh, de, de la participación de Ecopetrol, sin transmisión no hay transición. Todos esos recursos tienen que beneficiar a todo el territorio nacional. ¿Cómo crees tú que podemos aproximarnos de una manera más adecuada, más respetuosa, más inteligente y sobre todo más garantista de la participación? Bueno, eh, la, creo que la clave de todo esto es el diálogo inclusivo cuando se dan este tipo de proyectos, desde que la comunidad los conozca a fondo y, y vea la importancia que tiene, tanto para el país como para, digamos que para su entorno como comunidad, eso es clave porque con por nosotros no funcionó. Nosotros al principio, y como se lo dije, a veces llega información eh, de terceros que buscan, como dice uno, pescar en río revuelto, desinformando a la comunidad como tal. Nosotros, digamos que aprendimos y, y, y se nos dio esa conversación con, con Jocola en su momento, nos hizo partícipe de su proyecto, la importancia que tenía para el país y digamos que la oportunidad que teníamos nosotros como crecer como comunidad. Entonces yo pienso, desde que seamos claros con las comunidades, eh, de pronto resolver esas inquietudes que se dan porque obviamente uno dice van a de pronto con la perforación de un pozo se nos va a ir eh, las aguas subterráneas que, que digamos que nosotros nos apropiamos de eso, entonces es discutir todo ese, todo ese tema que nos aleja para digamos que para que tener claridad de cuál van a ser los manejos, yo creo que eso es supremamente importante en este tipo de proyecto, conocer el proyecto y que las dudas sean resueltas antes de. Muy bien, Medardo, muchas gracias. Yo creo que este conversatorio lo que nos permite es contarnos cosas los unos a los otros, preguntarle o sugerirle al Estado. Preguntarle o sugerirle a la empresa, preguntarle o sugerirle a la comunidad y en esa línea pues esta visión de justicia energética social pues incorpora elementos de participación claro, de reconocimiento, incluso de resistencia eh, que se vuelven muy retadores cuando bienes superiores y cuando a veces no, no podemos mostrar el bosque y la necesidad de una transformación general. Pero mmm, ya se nos va cerrando el tiempo, entonces aprovechemos cada uno para mandar el mensaje a los otros, a los… A los otros que además son un conjunto que somos todo el país, ¿no? aquí tenemos Estado, industria, comunidad en una oportunidad maravillosa que nos, que nos pone la ACP con un fin común. Puede que tengamos unas discusiones en otros segmentos en estos dos días, pero si hay algo en donde todos coincidimos es que deberíamos tener las mismas oportunidades energéticas todas. Una justicia que está vista más desde los arreglos institucionales empresariales que hay que hacer. ...para que al menos tengamos condiciones dignas energéticas en todo el país. ¿no? Eso es que tengamos hoy 500.000 mil familias sin energía eléctrica... ...no tiene presentación en, una, en un sector tan poderoso tecnológicamente... ...en capacidades personales como el nuestro. Así que eh, el mensaje que cada uno tenga, si quieres, empiezas, Javier. El, el mensaje que daría es que trabajemos juntos... Es decir, por muchos años hemos trabajado empresa, Estado y comunidades de forma desarticulada. Hemos hecho unos ejercicios importantes de acercamiento, pero este es el momento y la transición energética justa nos abre una oportunidad que además es una oportunidad que no es de corto plazo ni tampoco es una oportunidad que se va ...a desaparecer, es una oportunidad para garantizar nuestra sostenibilidad... ...y nuestra subsistencia como raza para los próximos, las próximas décadas. Y debe ser un proceso además gradual, no es un proceso que va a ser inmediato... ...pero tenemos que comenzar a pensar y trabajar de la mano. Los modelos que yo mencionaba son modelos que están funcionando muy bien en todo el mundo. Modelos en los que la comunidad no se convierte en un obstáculo... ...sino en un habilitador para generar proyectos sostenibles... Hay proyectos en Latinoamérica en donde se trabaja de la mano con la comunidad... Al con participación accionaria en la empresa y se accede a recursos del vida, a unas tasas de interés muy bajas porque hay una vinculación comunitaria. Entonces, eso se vuelve un atractivo para el empresario porque tiene un mayor nivel de rentabilidad en su proyecto. Por ejemplo, en donde el Estado habilita que esto funcione muy bien con garantías para el inversionista, pero también con garantías para la comunidad, de forma que ese proyecto funcione de la forma más efectiva. Entonces, la invitación y, y, y mi mensaje de cierre es que trabajemos juntos. Esta oportunidad de transición energética nos permite, como tal, aprender del pasado, mejorar las cosas, repetir, seguir repitiendo lo que estamos haciendo bien, pero mejorar aquellas cosas que no nos han funcionado. Entonces, ese sería el mensaje. Bueno, con respecto, eh, en este tema de la transición energética, la entidad va a asumir un nuevo rol con unas nuevas funciones que le, que le han adjudicado. Esto es un reto importante e implica también un proceso de aprendizaje. Obviamente, basado en todo lo que se ha sabido desde la parte de hidrocarburos, que se ha aplicado en la mejor forma para una transición justa y, obviamente, progresiva y acorde a las expectativas del país. Tomás, aprovechemos para mandar los mensajes estratégicos. No, pues yo, yo, yo sé que es más fácil cuando está sentado en, el, en, el, en la barrera, cuando está sentado, ¿no? Manejando el carro aquí, como mis dos compañeros de la derecha, pero, pero sí creo que hay un mensaje muy importante para el gobierno es que. Yo creo que sería muy bueno que el gobierno desistiera de su intención de marchitar más rápidamente de lo necesario el petróleo, el gas y el carbón. Creo que eso le ha hecho un daño enorme a esta discusión y creo que además es algo que es innecesario, porque la premisa detrás del argumento es, como nosotros estamos comprometidos con el cambio climático, como nosotros queremos dar una señal, nosotros vamos a marchitar más rápido los fósiles y los hidrocarburos. Pero es que el problema es que eso no es de oferta, sino de demanda. Si hay demanda por el petróleo colombiano, si hay demanda por el carbón colombiano, y yo lo dejo de producir, lo único que va a pasar es que le van a comprar a alguien más. Al, país, al mundo le da igual, al planeta le da igual si el CO2 viene de carbón colombiano, de carbón australiano o de carbón eh, de otro país, pero a Colombia no le da lo mismo. Colombia si deja de producir mientras hay demanda, lo único que está haciendo es sacrificando regalías, sacrificando impuestos y subsidiando a los otros países que se ganan esa participación de mercado. Las emisiones son un problema de demanda, no son un problema de oferta. Y creo que si reconocemos eso rápidamente va a ser mucho más fácil avanzar en otras de las cosas porque se va a retirar. Yo creo que un punto de conflicto que ha sido eh, innecesario y desgastante cuando todos lo que queremos es lograr una transición energética a mínimo costo. De acuerdo, Medardo. Muy bien. Medardo, bueno, ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje es el siguiente. Eh, yo pienso que la, tra la transición energética es necesaria. Hay que implementar eh, nuevos modelos, pero debemos hacerlo responsablemente y de manera gradual. Primero, tenemos que asegurarnos que todos tengamos esas mismas oportunidades como comunidades. Las comunidades no todas estamos en las mismas condiciones de contar con aliados. Yo pienso que esto se debe hacer entre todos, es una conversación y responsabilidad de todos para poder llegar a un buen término y que todos quedemos eh, comprometidos con esa realidad que hoy el clima y el mundo, si queremos que siga, estemos ...con responsabilidad de todos. Gracias. Muchas gracias, Dudley. Bueno, eh, para cerrar vuelvo a la palabra, de, a la frase es que en la transición nadie debe quedar atrás. Nadie puede quedar atrás. Eh, eh, el canacol y la industria está comprometido con, por, con el país. Eh, la prueba es que tenemos unas campañas de exploración muy agresivas... Creemos en el país, eh, creemos que debe eh, haber unos cambios para una tranquilidad para, para largo plazo. La transición debe ser a, ni siquiera medio, a mediano, sino a largo plazo, y tiene que ser con una transición de gas social. Cuando me refiero a gas social, es que tiene que ser un gas colombiano, un gas que pague impuestos, un gas que pague regalías, genere empleo, eh, genere empresa. Eh, ese es el gas social y lo tenemos en Colombia, y eso es el, lo, a lo que le estamos apostando. realmente creo que esta conversación muestra que estas disyuntivas que estamos sintiendo y venimos sintiendo hace unos meses de enemigo, gobierno enemigo de industria, comunidad enemiga de industria, eh, no existen en la práctica cuando vemos que tenemos el mismo interés de transitar a una, a una matriz más diversificada, eh, y, a un, y a una cobertura energética, pero cuando vemos las señales necesitamos claridad para que las inversiones lleguen, veíamos la importancia que tiene el sector en la inversión eh, extranjera directa, hay que mandar las señales adecuadas para que la conversación esté sobre la mesa. Y hablando de justicia, no parece justo que los países en desarrollo, que tenemos una riqueza en el suelo, en el subsuelo, y en general en los recursos naturales estemos castigados, digamos, mientras que los países desarrollados nos demandan restricciones cuando los niveles de contaminación, ya vemos, de emisiones no, no vienen de este lado del continente, ¿verdad? de este lado del planeta. Parte de la justicia energética social es que podamos explotar esos recursos que siguen siendo demandados. Este no era el tema de este panel, pero todavía se va a requerir de manera muy significativa de hidrocarburos para la movilidad en el país. Todavía estamos lejos de una movilidad eléctrica de, de, lejana a los hidrocarburos o de desarrollos tecnológicos de hidrógeno. Esperamos que haya actos tecnológicos muy pronto, pero esta industria tiene una capacidad de, importar, de aportar para rato y de aportar no solamente en el sector hidrocarburos, sino también con las comunidades y hemos mostrado por años una capacidad de tejer conversaciones incluyentes con la comunidad y con el Estado. E, digamos, la experiencia también vincula a los agentes estatales. Así que esta es una conversación que tiene que seguir en curso y una invitación a que las conversaciones de la política pública no sean confrontacionales, sino inclusivas, porque esta industria tiene mucho que aportar sigue aportando también en lo fiscal, pero lo hacemos también desde lo social y lo ambiental. Pero muchísimas gracias a todos, de verdad una conversación muy enriquecedora y una oportunidad muy valiosa de vernos como pares y no como, como enemigos. Muchas gracias.